El siguiente video será una introducción a lo que son los marcos legislativos y las políticas de asistencia integral del adulto con discapacidad en el marco de la Cátedra de Abordajes Educativos para Personas con Discapacidad Intelectual 2 de la unidad 4 del programa del corriente de año. En un breve recorrido histórico podemos decir que tenemos eh, la ley número 22.431 del año 1981 denominada Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, ya su nombre nos está determinando el posicionamiento, la mirada que tiene sobre la discapacidad, ¿no? Y además el año, ¿no? La antigüedad de esta ley. Luego aparece en el año 97 la ley 24901 de Sistema de Prestaciones Básicas, así la conocemos como la ley de Prestaciones Básicas, pero su nombre completo es en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad, con un fuerte o una fuerte impronta del modelo médico, ¿no? esto es la rehabilitación, la habilitación, el capacitismo y eh, lo más reciente que tenemos y eh, que atraviesa todos los aspectos de la vida de la persona con discapacidad y en el caso de los adultos mayores no es la excepción, es la Convención Internacional de las Personas eh, con Discapacidad, del Derecho de las Personas con Discapacidad del año 2006, que apunta a partir de ahora y de todo lo que vamos a ver a continuación, a una perspectiva de derechos humanos. Si nos detenemos en estas tres eh, leyes mm. o marco legislativo, hay como eh, paradigmas o concepciones distintas de la discapacidad. Por lo tanto, eh, nos preguntamos sobre qué perspectiva se mira el adulto mayor y la discapacidad en las legislaciones nacionales vigentes. Tenemos por un lado la ley macro, que está por encima de todas las legislaciones, que es la convención, que tiene una mirada y apunta a una perspectiva de derechos, pero no pasa lo mismo con las legislaciones nacionales y eso sin duda deja una huella sobre las prácticas eh, reales y los servicios que se ofrecen a las personas con discapacidad y sobre todo en este caso puntual que estamos haciendo foco en los adultos mayores. Veamos esto en mayor profundidad. Las leyes nacionales tienen toda una huella del modelo médico. No, entonces, por lo tanto, habrá una mirada paternalista, asistencialista, donde se, se, crea que la persona, se, crea, se cree que la persona con discapacidad es un objeto de asistencia y protección. Eh, y esto se ve mucho, eh, sobre todo, en los adultos mayores cuando los familiares eh, toman decisiones por ellos. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay una, una quita de la autonomía, de, de, de independencia, de autodeterminación que eh, tiene como consecuencia la vulneración de los derechos de la persona. Por otro lado, eh, la Convención propone una mirada de la persona con discapacidad como sujetos de derecho y como titulares de derechos que demandan prestaciones y servicios. No es que no va a requerir las prestaciones, sino que lo va a hacer desde otro lugar, que ya veremos más adelante, donde eh, desde el modelo social será la, la sociedad o los entornos, los contextos los, los que presenten las barreras de, de participación y no la persona y su comisión. Entonces, desde esta perspectiva de, de derechos humanos, se promueve la autonomía, independencia y autodeterminación de la persona con discapacidad desde un sistema de apoyos. Las prestaciones, como decía antes, van a estar, van a ser demandadas por la persona, pero por la persona. Y esto no es, no es cosa menor y por eso ahí eh, les le pongo la frase del de, lema de de la convención y de las personas con discapacidad, movimiento de vida independiente de nada sobre nosotros y nosotros, porque eh, la curatela, que eh, es esta figura que estaba encargada o era tutora de la persona con discapacidad, que por general es un, un hermano, un, una, unos padres, alguien cercano, que, eh, que lo que hacía era vulnerar sus derechos y eh, tomar las decisiones por él lo más común es que, que, que esta persona a cargo por ejemplo vaya a hacer el cobro de, de, de la pensión por discapacidad por ejemplo entonces eh, si bien quizá requiere un apoyo la persona un acompañamiento será de otro lugar desde un, desde un sistema de apoyos no desde eh, la incapacidad de que esta persona no puede entonces lo tiene que hacer otro Sí, la idea es eh, empoderar a la persona con discapacidad para que lo pueda hacer con autonomía, con independencia y con autodeterminación para que esa persona pueda elegir cómo y en qué quiere, por ejemplo, gastar su dinero, ¿no es cierto? Otra cuestión para mirar es el, el certificado único de discapacidad a partir de ahora cut, que desde la perspectiva de derechos promueve que sea eh, un documento que, que pueda constatar, que pueda eh, prescribir todos los apoyos, o sea, el sistema de apoyos que la persona con discapacidad necesita para alcanzar su autonomía, eh, su independencia y su autodeterminación. Ya no es con la impronta, de, y esto es lo interesante del de, de modelo médico, donde se va a generar la incapacidad, lo que la persona no puede hacer, y, y, y esto, en consecuencia, eh, eliminar sus derechos, digamos, sino que lo interesante es este cambio de mirada. Es cuestionable, todavía está en discusión eh, la implementación del CUD o no, pero bueno, poder cambiar la mirada es un paso muy importante para que las prácticas reales eh, en los contextos sociales puedan ofrecer otras posibilidades a los adultos mayores con discapacidad. Es así que el CUT como bien nos dice Carolina y Ricardo Nasif, es un arma de doble filo. Sí, así es como socialmente eh, visto. Porque por un lado es un, un documento estigmatizante para quienes lo, lo sostienen desde prácticas del modelo médico. ¿no? Esto, todo esto que venimos diciendo, desde esta visión paternalista, asistencialista, de objeto de, de cuidado, de protección. Y por otro lado, eh, poder considerarlo hoy como un facilitador que permite acceder a las prestaciones desde toda esta mirada de la perspectiva de derecho donde la idea es poder proporcionar un sistema de apoyos eh, es, es una, una nueva mirada que sin dudas podrá habilitar otras posibilidades eh, para las personas adultos mayores con discapacidad entonces eh, por eso es un arma de doble libro, ¿no? o sea, según quien lo tenga en la mano será cómo será utilizado. Carolina y Ricardo Nasif eh, nos dicen que eh, tal vez sea una utopía, pero sería interesante pensar en una sociedad en donde las personas con discapacidad no requieran de un CUT para que se garanticen sus derechos y el acceso al sistema de salud. Se los dejo para reflexionarlo, para seguir pensando y pensar qué de modo, qué modos podría... Eh, implementarse esto, ¿no? De que no, no exista un CUT o tal vez con otro nombre o, o de otra forma. Es para pensarlo. Ahora bien, eh, la ley de prestaciones está vigente, como decíamos, eh, y es eh, la única que respalda o que garantiza estos servicios para la, los adultos mayores en, en situación de discapacidad. Pero cuáles son estos servicios? ¿No es cierto? ¿Cuál es, eh, que ofrece hoy nuestra legislación nacional para los adultos mayores con discapacidad? Cuando consulten la ley van a ver que, eh, bueno, la ley de prestaciones en realidad atraviesa toda la trayectoria de vida de la persona en situación de discapacidad. Van a encontrarse con todas las la prestaciones en cuanto a la, a la educación, apoyo a, a, a la inclusión, transporte por ejemplo pero eh, en el artículo 24 eh, que está dentro del capítulo de, de de servicios específicos van a encontrar por ejemplo el centro de día que eh, bueno es un servicio donde los adultos mayores con discapacidad asisten gran parte del día para eh, realizar actividades sociorecretas eh, por otro lado, avanzando en los artículos, tenemos otro subcapítulo eh, que son los sistemas alternativos al grupo familiar. Esto es una, una cuestión muy común en los adultos mayores con discapacidad porque luego de que los padres fallecen, los hermanos o, o ya están mayores eh, y ya no pueden eh, vivir en, en el entorno familiar, terminan siendo hogarizados, entonces las opciones son residencias, pequeños hogares o hogares, como eh, todos los conocemos. Desde la perspectiva de derechos, esto no está en la ley, pero es una, eh, son experiencias que se han implementado, eh, por ejemplo, de vivienda tutelada, así que son en viviendas donde viven o conviven personas con discapacidad y que a raíz de un sistema de apoyos pueden eh, vivir solos con mayor autonomía y con todo lo que implica todas las responsabilidades y obligaciones que implica una vivienda eh, solo o independiente es una experiencia muy interesante que, de la cual podemos eh, ejemplificar y profundizar más eh, adelante